El Palacio Normando nació sobre las ruinas de un antiguo castillo reconstruido en el siglo XI. Las obras de ampliación y de consolidación de la estructura fueron cumplidas por los feudatarios que se sucedieron a lo largo de los años, a partir de la familia de los Falcones, en el 1192, hasta los Gentiles, ocho años más tarde. En 1556, el castillo cambió su connotación ...y de fortaleza militar se convirtió en palacio gentilicio. Esto sucedió a manos de los nuevos propietarios, los Squarchafico, nobles banqueros genoveses dedicados al comercio y a los negocios. Fue gracias a ellos que Castilla se dotó del actual portal de entrada que sustituyó el uso del puente levadizo. La fachada monumental, en cambio, fue embellecida en los años entre el 5 y el 600 por voluntad de la familia Pinelli Pignatelli, como también sufrieron transformaciones las ventanas y los balcones sintuosamente decorados en estilo barroco. En 1927, la marquesa Ana Arabaschieri Pinelli Pignatelli decidió donar todo el palacio a los prades menores terciarios de la Dolorata acabando así la larga y próspera propiedad de la noble familia de los Pinelli Pignatelli.